To find a... 17 horas 23 minutos. Estás en la tarde de la radio. Estás de mujer a mujer. Emergencia Pinamar, Villa Gesell. Te brinda el mejor servicio sin que te muevas de tu casa. Los planes son área protegida, techo protegido y afiliación directa con tres opciones: grupo familiar, individual y pareja. Solicita promotor en Pinamar al 02254498910 y en Villa Gesell al 02255465500. Emergencia Pinamar Villa Gesell. ¿Mensajito? Vamos. Eh, este es de Steffi, que nos va a venir a acompañar un día al programa. La vamos a invitar. Eh, ella es de Buenos Aires, quiere venirse a vivir acá. Tiene 30 años, se crió acá. este, Y tiene una visión muy amplia. Ella tiene títulos y eh, es politóloga. Participa en varios así, medios se como... no señala señal antiguo? Sí, de mujer a mujer. mujer. Esto, de es de de mujer. mujer. Esto, esto es de mujer. Esto es de mujer y es en vivo. vivo. Claro, en vivo. No, en sé. no, la cámara. Ah. La cámara, te escuchaba muy la bajito. Dale. Mandale, mandale. No, okay. que, bueno, ella dice, como politóloga, docente e investigadora, me siento muy a gusto. Caruva también quiere participar. Eh, me siento muy a gusto con lo que creo que es mi vocación, pero la inflación y la falta de actualización de los salarios en general generan una gran desmotivación laboral. La incertidumbre económica y la falta de liderazgos políticos claros tampoco ayudan a generar estabilidad o un horizonte claro del rumbo del país ningún sector se siente representado los únicos que están tranquilos son quienes trabajan para empresas del exterior y cobran en dólares, la única forma de crecer es trabajar para afuera o irse del país y esto es como que eh, yo como madre de adolescente ¿no? que decís eh, y que está estudiando en Buenos Aires y con todo el sacrificio y que decís aumentó el, y hacemos política, pero bueno hablamos un poquito ¿no? de, eh, como madre es como que decís eh, ¿qué, le, ¿qué le decís? o sea, yo es como que con esa cosa ¿viste? positiva claro, positiva optimista le digo, bueno, Lauti, viste, porque me dice mamá o sea, ya el mes pasado estaba me aumentó el alquiler el doble y con papá, porque preocupado por cómo vamos a, a pagar y afrontar el, el sacrificio que es, ¿no? Eh, ahí están los hombres <risa> Son los municipales los saludamos Porque ellos saludan siempre ah, bueno, bueno. <risa> Y entonces decís eh, Le llamaba la atención Porque claro, es su primer crisis En la del 2000, Lauti recién estaba naciendo Entonces decís Mami, la fiambrería cerró Porque no tiene precios De abajo, hoy está cerrada Entonces, bueno, Lau Bienvenido, va a ser prepárate, acostumbrate Porque es la primera de de tus crisis. Tal cual. Muchos decís, comercios cerraron, ¿eh? Ayer porque no tenían sí. precio. entonces antes decís, de ayer. Ante ayer. Antes de ayer. Y, y que decís, ¿ves? ¿Para qué voy a estudiar? Si acá con título o sin título es todo lo mismo, hay que irse. Bueno, Lauti, vos el título primero... Y después te vas al lugar del mundo donde quieras y me mandas el pasaje si mamá te va a visitar. Pero con título. Pero con título. O sea, uno trata de meterle, pero creo que es eh, eh, la visión del... Nosotros ya estamos acostumbrados a que siempre hay alguna crisis, algún despelote y vamos a salir. Pero los chicos es como que decís esta cosa, ¿no? De hay que irse afuera eh, y duele, ¿no? Duele y mucho. Vique Moda, fabricación propia, diseños exclusivos, justo lo que vos estabas buscando. Vique Moda está encima de Marino 75, entre las calles Hasson y Constitución. Galería Comercial, Pinamar, local 19. Comunícate con Vique Moda al 518433. 518433, Vique Moda en Pinamar. Bueno, ahora voy a leer otro de un hombre, porque nosotras decimos siempre cómo es trabajar la mujer en el ámbito y con los hombres. ¿Y qué le pasa a un hombre en, con un grupo de mujeres? ¿Te parece? ¿Escuchamos? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice, he tenido varias experiencias a lo largo de 30 años de trabajo. Algunas consideraciones. No todas las mujeres son iguales, ergo los grupos de mujeres tampoco. Son ultra competitivas, pero la mayoría de las veces sin códigos. Es decir, todo vale para subir o ganarse al jefe barra jefa. Lo cual hace muy difícil el trabajo porque entre los hombres los códigos no se rompen. Y si se rompen, también se rompen los dientes. Suelen querer tener razón a los gritos, como si el tono de voz diera más autoridad o veracidad. Yo claro que mi tono es fuerte siempre. Porque... La mujer jefa suele ser abusiva con empleados que le gustan O sea, acá hablamos del acoso también A veces peor que los hombres Es un tema del cual nadie habla, pero pasa todo el tiempo Finalmente, si el grupo es mayoritariamente femenino, el puterío reinará las más de las veces Y el lleva y trae es lo, de lo más común Siendo hombre, mi experiencia es tratar de abstenerse y guardar muchas opiniones, pero lo malo es que uno se va sintiendo cada vez más apartado y solitario. Sé que va a haber eh, controversia todo esto, pero repito, no todos los grupos son iguales y hay excepciones que cuando se dan resultan ser maravillosas experiencias y grandiosas compañeras. Compu Shop Service, Compras, Insumos, Compu Shop está en Avenida Constitución 950, casi esquina show, abierto de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Comunicate con Compu shop al 0 401616. 54 40 16 16. CompuShop Pinamar. ¿Hay más mensajes? Sí. Vamos. A ver. Opa. <risa> Va. Débora nos cuenta que. Eh, Dice, ¿cómo me siento en mi lugar? Bien, es solo trabajo. Me gusta trabajar, me hace sentir activa y libre. No he tenido problema en ninguno de mis trabajos, siempre me han dado el lugar y respetarlo. Que yo creo que es lo que genera uno, ¿no? Que uh -huh. lo que, pero bueno. Qué importante que es tener un estudio contable confiable, por eso te recomendamos el estudio contable en positivo Martínez Ibáñez. Contadora pública, Cecilia Martínez. El estudio queda en la calle Jason 1041, local 2. Comunícate con ella al 487979. 487979. 79. Estudio Contable Impositivo, Martínez Ibáñez. Bueno, el de Rosa, ya jubilada y que sigue haciendo. Dale. Dice, contestando la consigna, ya estoy jubilada de las reglas y obligaciones, pero me sigo sintiendo una trabajadora y estoy feliz por eso. Sigo llevando adelante una actividad que me gusta, pero es más relajada, a veces. Creo que es muy bueno amar lo que se hace y si no es así, de ser posible, busca otra cosa. Feliz día a los que sí trabajan diariamente, esto adelantándose al primero de mayo. Una trabajadora, de Rosa, también. Vos sabés que la semana pasada le mando un mensaje para definir algo de, de la expo y yo le mandé a la mañana y... nada, eran como las siete y pico, nada yo no me había contestado, lo veo después y me dice tardé en contestarte porque hay veces que me, estoy en un día de esos donde digo, ¿qué tengo que estar a esta altura de mi vida? bancándome, ¿viste? porque cuesta el llamar y o sea, estamos en el armado de la expo, entonces decís que me boludeé en esta altura de mi vida ¿Viste? ¿qué expo? Se viene Pina Construye, Cari, 2023, ah, la tercera edición, paso chivo. Por supuesto, por supuesto. 28, 29 y 30 de julio, hacemos ya la tercera edición de Pina Construye. De las cosas que hace esta 4x4. Me encantó. Entonces, ¿repetimos la fecha? 28, 29 y 30 de julio. ¿En dónde? En el casino, ¿dónde era el casino de Pinamar? Ruta 11, kilómetro 398. ¿Abierto de qué hora a qué hora? De 15 a 20. Bien. ¿Cuántos expositores? Y Está ahí, ¿eh? No, claro, las estamos juntando. Estamos, estamos. estamos Claro. Oh, oh, estamos ahí, oh, oh. las estamos remando. Pero vos es que ayer yo decía puede, esas dale. cosas, claro, que viste toda la gente estaba en la crisis y que esto y que el otro. Y de repente me llega un mensaje de uno que le había mandado la carpeta hace 15 días. ¿Te queda lugar un stand de 15 metros eh, para la expo de Pina Construye? viste Y ahí ya cerramos, y uno adentro, y viste que decís, y se sale, y hay que seguir, porque nos preguntaban, ¿y ustedes qué van a hacer con la expo? Y la vamos a hacer. Y creo, claro. Creo que no hay ninguna expo que no hayamos tenido alguna situación, no con la importación, entonces tenías el que traía las cosas de, de afuera, que te decía, voy, y después, que les vendo? Sí, no igual. sé si voy a tener, entonces... Todos los años, es. y nosotros con rosa, nada, como decir, la, la remarán en dulce de leche. Este, Entonces, bueno. Bueno, Pina tomar. construye todo para la decoración y para la construcción y mucho más. Fecha entonces: 28, 29 y 30 de julio. Perfecto. ¿Cómo se pueden comunicar si vos querés ser expositor al teléfono? 267-430846. Pero bueno, lo que iba con esto es que decía, viste, si no trabajo, o sea, porque decís, reniego, viste, y que no me atienden y que llámame después. Pero si no, eh, me falta algo, o sea, ella no podría estar de jubilada no, haciendo no. nada, viste. Eh, ella que hace es trabajadora. Mil cosas. Sí, ¿sí? Sí, no yo porque toda mujer que es, yo soy jubilada, de hecho. Y nada, sí. y a veces cuando tenés la energía, tenés las ganas es. y todo, no servís para quedarte sin hacer nada. No, puedes está en la cooperadora de, de los nietos, claro. viste, está en sí, todos lados. trabajando, claro. no significa no. Eh, eh, claro, eh, metida en una silla y no poder moverte sí. para no hacer más nada. puedes hacer todo lo que te guste. Estufa, obvio. Claro. Salto. Bueno, Laura... Te toca bueno, a vos, tenés que hablar, porque ayer sí, pero, fue un día pero, muy ah, especial. ya me lo pusiste, no me lo pongas así de golpe, por favor. O sea, te lo quito, ¿qué, qué le porque, da? te porque das? ¿Te das quito? Aquí, calo, por favor, ¿qué ¿Te das quito? No, no, no me das quito, ah, lo que ah, pasa es que quería comentar quería algo de lo anterior primero y después que me pusieras esa cosa para dedicarme solamente a eso. Bueno. De dedicar. No, bueno. justamente a lo que, los mensajes que le Cari, que tiene que ver con el, el, la tanda anterior, la parte sí. anterior que hablamos, vos hablaste primero de los hijos que se van y que eligen irse y que uno... Eh, nosotros también fuimos adolescentes y vivimos crisis y acá estamos. Entonces yo soy de darle la libertad a nuestros hijos de que se vayan, pero creo que también le tenemos que dar, eh, no la responsabilidad, pero las herramientas para que investiguen y también puedan ser parte de este país y saber que se puede, porque tenemos un país hermoso. Eh, yo creo que hoy es la más fácil también, me voy, y no es tan fácil irse y estar en otro país. Sí, se ganan euros, se ganan esto, toda la barra. Pueden irse sí. a pasear, a experimentar. Pero lo bueno es que también vivan este país tan lindo y que baile, ellos también las van, a claro. las van a sacar adelante, porque nosotros estamos para eso, pero para eso estamos en democracia y hay elecciones, ¿no? Entonces... Eh, ya hay chicos de 16 años que votan, entonces y mis, eh, meterlos en esa parte política eh, que ellos se vayan enterando y que vayan eligiendo, yo digo que mi hijo me va a enseñar a votar sí. esto me meto en política, pero yo creo que ellos, los adolescentes y lo, los jóvenes de hoy nos van a enseñar a nosotros realmente que quieren otra cosa porque la están viviendo, entonces esa otra cosa que la eligen para nuestro país también sí. que no hagan abrir la puerta e irme que es la más fácil, no, Sí. Eso es una de las cosas que me quedó y otra en las cuestiones laborales que, bueno, será para otro tema. Y ahora sí, si querés ponerlo, ponelo a él. ¿Te la pongo? Ponelo <risa> al ponelo Te la pongo, él. te la pongo. Pero el tacto TNT, TNT, TNT, pnt PNT, PNT, PNT, PNT, PNT, PNT, y el pnt y acá tenemos el PNT. Oh, con no, el día Cari. de ayer que fue y que tiró la consigna. El Cari. Del, el día del pene ayer que fue día Betisa, internacional. internacional la día internacional del pene. Día internacional del pene. Yo ni esas me cosas, ocurrido. esas consignas. Pero sí, aparte qué de mejor. Carina? Qué mejor para el para el programa de mujer a mujer yo lo que hacía así viste tiró la consigna. Eh, hubo algunos resultados ahí copados de lo que dijeron de, muy, de, de bueno. muy buenos del pene me encantó el que mandó acá la compañera de no yo no lo voy programa, a repetir, no. Eh. no el que mandaste vos que dice justamente <risa> eh, el pene es, es según cómo funcione no el pene ideal es el pene que funciona. El pene que funciona. ¿Y cuánta razón? Qué? ¿Qué importa si es chiquito, grandote? Bueno, vamos aquí de la cuestión. Ahí está él. Que ahora Entonces, él, acá, acá me, me da vergüenza porque me están escuchando. Claro. Te y te ven. Bueno, pero de decimos que si las mujeres no hablamos del pene. Perdón el horario de protección al menor. Claro. Pero esto este pene no tiene nada que ver. El tamaño importa es tema posta en la oficina. Eh, Quedó ahí... Pe es tan es terrible esta consigna, vamos a decirla, por pues, la verdad, después quedó, a mí me mandaron millones de mensajes privados y me decían, ¿cómo se festeja hoy? ¿Cómo claro. se festeja hoy? Yo a la... peñar, dijeron. Y ¿no? todo, vos pues, existías, tiene un, un foco muy importante, ¿no? ¿no? Eh, sí, eso vamos a contar, que bueno, el Día del Pene claro, justamente se festeja eso, en Japón, eh, que salen justamente esa, esa imagen que puso Karina, es eh, salen a la calle... ¿Te imaginas que en Japo, hacemos la marcha por Bunge? Brisa. Mateo a... lo propuso de arroba joven, ah, único bueno, valiente. Vamos se... por Bunge, todos ahí llevando se, celea, el, el se celebra Se celebra el Día de la Fertilidad. Entonces salen con un pene de dos metros de metal, ¿no es cierto? Eh, un pene de metal, falo, dice así, festival del falo de metal. En realidad, que entonces... en soy sincera, era de... Eh, tallado en madera de ciprés sí, sí, pero mira que qué cosa, dice dice así sí. en Japón se celebra el festival del falo de metal, debe ser el festival como se llama, Claro. en el que celebran la fertilidad sacando a la calle un pene de más de dos metros tallado en madera de ciprés Claro, bueno, tal cual. A ver, ¿quién pero se tiene... anima a tallar un pene acá y lo proponemos para el año sí. que viene? Mirá. <risa> Después del... que... Bueno, los que, perdón, me meto con el gobierno, pero, no, eh, pero realmente el gobierno mandó a las escuelas un pene de madera. Que yo dije, a la mierda, ¿cómo debe doler? Pero bueno, <risa> perdón. No. Pero no, fue no, para, para, para no, educación, educación sexual. Obvio, oh, Después me di cuenta bueno, que. Bueno, en mi época era. Sexual. ¿Viste? Te enseñaban a poner el preservativo con una botella. Bueno, la, está la, buenísimo claro, para las claro, escuelas, para eso. Claro, claro. Pero yo digo, imagínate, lo sacaron para la educación sexual, no para un chiche erótico, que de hecho no vino sí. nuestra. Ya va no, a venir una ya va venir, ya nina. Pero, bueno, bueno, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, bueno, en una no conferencia. No, no, no. En una conferencia de prensa, sobre el festival del terror, se la embarró, pues no sabía dónde se estaba metiendo, dónde decía... No, es que oscurece. Dice. Tal cual. Donde decía que había un intendente que había organizado una fiesta de eh, intercambio de parejas. Ahora, sí, todos nos abrimos... Lo... Eso. No, sí, está chequeado eso. Sí, está chequeado y grabado, a... está en archivo. Qué después Muy moderno quiso... ah, el, el, el intendente. Sí, terrible. Después quiso deshacerse de lo que había dicho porque... Bueno, acá en, iban a hacer un festival también en Carilo, Quiso desarmar eso, pero esta es una buena propuesta. Estaría bueno, ¿no? A ver, Martín, si nos estás escuchando. en un pene. Tallando un pene, pongamos algo. <risa> Viste que Martín escucha todo. Yo todo, vuelta le dije, todo. no sé cómo haces, pero... Es le escuchan cosa... todo. Y saldríamos, bueno, eso eh, la noticia saldría así, como Japón estaríamos, ¿no? Claro, pero bueno, porque no está también man, igual está está formando parte porque la mujer es fertilidad el hombre también está en la, en, en la parte de la fertilidad y está buenísimo ah. está buenísimo si nos entusiasmamos con los penes no pero ¿De está dónde bueno sacado el modelo digo yo además porque esto lo, lo habíamos mencionado ayer en el magazine eh, nosotras tenemos vamos por la igualdad nosotras tenemos eh, el día de octubre el mes de octubre el día de hacerse los controles mamarios concientizar sobre eso, sobre el cáncer de mama, El hombre también, Obvio. el cáncer de próstata, el hacerse los controles. Está buenísimo que exista un día para, para nombrar estos sin tabúes. Es que ¿sabés que... que está el día de la sexualidad? El año pasado con Janina sí, me sí. dice, ¿Eh, ¿lo organizamos? Pero era nada, así en un mes y yo estaba con la expo ahí en días y no llegamos. Pero este año seguramente la... Porque viste que hay un montón de cosas La mujer con la masturbación La eh, eh, la menopausia O sea, es todo un montón de cosas mucho Y está favor, el día internacional sí. de la Salud. Sí, sexualidad. pero más allá de la sexual de la parte sexual También de la parte de salud De salud, sí, totalmente Que, que tiene mucho, el hombre es eh, no hace consulta al urólogo, ¿no? Pero Esto. ya creo que a veces la hace cuando ya está con el problema encima. Claro. No, no es como la mujer que lo sí, hacemos. El no el control eh, mental, periódico. Manual, sí, y Todos hablan de las mamas de las mujeres. Todos hablan de la concientización. Bueno, hablemos también. Quizás este día pelo. más, claro, claro, este día también sale, nos bueno, puede resultar gracioso. Claro, pero, pero así como las mamás de las mujeres tenemos sí. prótesis, debe existir también, si sí, se me ocurre. Sí, se operan, se, sí. Operan, ¿no? se operan, los, los que son eh, travestis a veces eh, ah, que claro, necesitan una razón. operación claro, que dicen viene. que es muy dolorosa. El aumento sacan, del pene. ¿no? ¿Cuánto querés? ¿360? ¿300? Ah. ¿250? Ah. No, ya cuando venga Janina, yo no quiero quemar. El... Pero hay no, cada pero no cosa... quemamos, va a quedar, eh, va a quedar eh, eh, puesto en la mesa el tema. porque ah, yo que no acá... todas las cosas, no. No, que, bueno, sí, ¿por ¿Sí? qué no? Y sí. ¿Te parece? ¿O te da miedo tener las cosas, un pene acá adelante? No, para nada. <risas> Lo sacan a pasear por Japón No lo vamos a traer a la mesa de mix, escuchando bueno, Está el cata llamando. Bueno, suena el teléfono terrible este este Está teléfono, cada es rato, dice, pero vos me no dijiste sé. que no lo, está en vibrador, que no lo, lo toque, ¿viste? ¿no? No, no, ¿no? bueno, está está está está vibrador. Está, está vibrador el teléfono. Yo lo... Digo yo, más allá de la concientización, sí, pero tocamos el día del pene. ¿Y qué dijeron las mujeres ayer, aparte de eso? ¿Qué, qué te dijeron, Cari? No, dijeron, por ejemplo, la mujer y el hombre. También dijiste algo. Sí, yo hablé. Más vale chiquito y juventud No, chiquito y juguetón que grandote. Aburrido. Sí. Eso fue el, un refrán de toda la vida. Por claro, decir. yo lo También di, dijeron El, el, el pelotudo. trabajador. El pene trabajador. Ese me encantó. Eso estuvo genial. Porque, ese. claro, pero aparte que era la introducción. ¿Qué puedo decir yo? ¿Viste cuando decís.? como ella estaba diciendo como que era algo de empresas y qué sé yo como porque que, ella hace la columna de visión empresarial habla de empresa entonces para yo ella dije como que, el preferible claro el preferible. pero yo cuando dijo como que puedo decir yo así de empresaria empresarial viste yo dije claro como que es algo aburrido y salió con que a ella le gustaba el pene trabajador no sería un pene trabajador me llama la atención eh que mueva! mueva <risa> ¡Ey, trabaje, trabaje. ¿Cómo que no? Obvio. A ver qué opinas ¿Cómo? como mujer, ¿Cómo? chicas. Yo no lo, lo único, único que San le digo Hito? que hay que ir al San José, al disco, después. <risa> A ver si nos preguntan al claro, San si José. El disco. Chicas, ¿quieren probar? <risa> Yo tengo un pene trabajador <risa> Yo tengo una chiquitita <risa> ¿Sí me imagino, no, no, la... Yo suelo sentir Otro tema <risa> Bueno, para que sepan las mujeres Que las mujeres en una mesa de mujeres Hablamos mucho de este tema Y, y los hombres también, que sé? sepan que hablamos sabes, también. ¿No está el día de la vagina? Y... Perdón, debe estar, ¿no? <risa> Puede ser ¿Por qué no? ¿Es así? Vos no metiste en esto, vos no sacás, ¿eh? Claro. Te cuento <risa> Sí, no, no, pues estoy leyendo algunos mensajes. Ah, no, no. copa que lea, ah, dale. ¿qué eh, dices? No, no, no, pero bueno. Eh... A ver. No, acá dice, dice, es un tema también hablando de lo que, un poquito de los chicos, ¿no? Los más chicos se insertan en el mundo laboral y lo que cuesta empezar a mantenerse solos, eso también, antes de la independencia, la la independencia solo es muy complicado. Ahora los chicos quizás o grandes de 30 años siguen en la casa de los padres por el hecho, hablamos de un alquiler, sí. eh, que cuesta conseguir, que cuesta todo lo que le piden para un alquiler. Es eh, que así no seguro. se tenga que mantener, pero el hecho de ir a hacer la com las compras y saber lo que cuestan las cosas, ¿no? Claro. Porque, eh, volviendo al tema del Audi, que es lo que tengo acá, ¿no? Que decía, mami, fui compré dos supremas, dos mil pesos. Y viste que decís, eh, no es lo mismo cuando te las sirven, viste cuando decís. Tal sí, cual. yo sigo pensando lo mismo, pero vuelvo a repetir, quizás sea re Pero no era adolescente, quizás sí 20, 20 años, más o menos, eh, sí, este, también vivimos una época, a, al empezar la democracia, casi al final del, del, periodo, del primer periodo de democracia nuestro, la edad nuestra, no, el 83, och, no hablo del 83, sino hablo más adelante, cuando se estaba terminando, ocurrió una situación económica muy fuerte en el país, y sin embargo acá estamos, eso es lo que sigo diciendo, y acá estamos, oh, sí, y ya, fuimos a alquilar... Razón. Y salimos a trabajar y no nos alcanzaba el sueldo. A mí me acuerdo que en ese momento, lo, lo cuento siempre, una heladera, me, que me había comprado una heladera, me comió la, mi, todo el sueldo de uno de mis trabajos y sin embargo, acá estamos. Entonces, ¿Sí? es lo que digo, ¿no? Eh, el de 30 años yo pienso que no sale hoy porque hay una comodidad también y que los padres les facilitamos el camino a nuestros hijos un montón, que antes quizás nuestros padres... No era tan así. A mí me dijeron, no estudiar o trabajar, hermana. Yo ahora no se lo podía Tal decir cual. a mi hijo. Me cuesta cual. horrores, ¿entendés? Y si lo hago, bueno, es un tema para otra cosa, ¿no? Pero yo creo que, que se puede. Sí, yo también, totalmente. Y bueno. creo también que es sí. eh, una cuestión de, de actitud. De actitud, exactamente. Y bueno, eh, vamos cerrando con el... vamos a cerrar. ¿Ya nos vamos pensión? del programa, Cari, o tenemos otra otra salidita? Bueno, vamos a ir cerrando esta parte este, del programa. Lo que... Eh, ¿Peniana? Este bloque Peñano. Peña. Dije Freud. Entre los PNT. Entre los PNT y el día del PNT. PN. Diría Freud. En vez de Freudiano, no, no. Diría, nos vamos a la próxima, a una tanda y a música, con este día Peñano.